Eh, buenas noches, siento introducirme así en vuestros hogares eh, este, Empiezo con este meme porque me he estado riendo lo que no es, que no es creíble, de verdad eh, No sigo a los canales grandes de publitubers y demás Alguna vez veo algo, como es, como, es, como es evidente Pero básicamente no les sigo porque sé perfectamente Que no van a ser objetivos y no van a ser críticos y que tienen otros intereses como son los económicos porque viven de ello Bueno, el caso que he empezado a reírme cuando Jack ha subido este vídeo al canal de Cero Engaños Donde casualmente todos los tubers han subido el vídeo a la misma hora Yo sé que esto es casualidad, ¿vale? Yo sé que esto es casualidad ¿Es casualidad? Ya está Lo más curioso, voy a hacer el vídeo mañana, ¿vale? Mañana o el, el o el sábado Yo no vivo de esto Sí espero que la gente sea más crítica con este tipo de temas, porque es curioso, es que te pones a buscar y es patético, es irrecible. Lo peor de todo es que, es que la gente compra y gasta su dinero a través de unas reviews que claramente, si uno tiene dos dedos de frente, es crítico, puede pensar de una forma medianamente razonable que esto está más cerca de la publicidad. ...que hay en televisión vendiendo colchones... ...que de una review objetiva de la que te puedas fiar... ...para comprarte algo... ...pero bueno... allá cada cual... ...el caso que el otro día hice un vídeo sobre la interpretación de... ...lo que... ...insistió YouTube aclararlo... ...para que no hubiese dudas al respecto... ...que es el cartelito de... ...incluye contenido comercial... ...que no es muy difícil de poner... ...de hecho... ...yo que soy un inútil hasta para editar vídeos... Sé dónde está y lo puse por ponerlo. Mira, pues voy a hacer un vídeo y voy a poner contenido comercial. Aquí está. No es tan difícil. El vídeo de antes lo explica letra por letra, punto por punto y coma por coma. Y evidentemente he visto algunos vídeos y el caso es que el cartelito no viene. En fin, mmm, voy a hacer un vídeo, ya digo no sé cuándo, dentro de unos días, cuando tenga algo más de tiempo y espero que el cartelito esté puesto.